Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os haré una breve introducción al internet de las cosas. Este es el guión de la presentación. Primero os presentaré el IoT, internet de las cosas, y describiré qué tipo de tareas realiza un dispositivo de IoT. Luego os proporcionaré algunos antecedentes y estadísticas sobre el futuro y la cuota de mercado de las aplicaciones de IoT. Luego hablaré sobre los diferentes tipos de redes en, que se utilizan en, en IoT y algunos de los servicios típicos de IoT que eh, se utilizan en los servidores que están en la nube. Eh, el internet de las cosas es una red de objetos físicos o cosas utilizan dispositivos electrónicos integrados o embebidos para intercambiar datos con otros dispositivos o máquinas. Normalmente el tipo de comunicación entre dispositivos tiene alguna restricción de, eh, sobre lo que es la velocidad de transferencia principalmente debido a lo que son restricciones de consumo energético. Como consecuencia, existen protocolos especializados que permiten transferir el tipo de dato que se utiliza en las aplicaciones de IoT entre dos máquinas. Veremos estos aspectos con más detalles en la segunda parte del curso, pero por ahora es importante que conozcáis que, bueno, pues que el tipo de aplicaciones en las que podemos implementar un dispositivo IoT, pues son, por ejemplo, la domótica, los sistemas de transporte inteligentes, algún electrodoméstico, los sistemas de gestión energética, edificios inteligentes o edificios portables... Bien, un dispositivo IoT puede eh, registrar y recopilar datos, puede comunicarse con otros dispositivos o máquinas y puede controlar de forma remota pues una variable física. Los, los utilizamos para eh, analizar y visualizar datos que se publican en, en Internet, en algunos casos eh, en lo que llamamos la nube, son servidores especiales que aceptan este tipo de datos eh, y el Internet de las cosas, pues bueno, pues que sepáis que es Está creciendo, está creciendo rápidamente y de hecho, pues bueno, pues el número de cosas que estaban conectadas, pues superó a nuestra población mundial en 2008. El término Internet de las cosas, pues fue acuñado por Kevin Ashton en 1999, que es conocido como el padre del, del IoT. Él creía que, bueno, pues la RFID, que es la, la identificación por radiofrecuencia, frecuencia, pues sería esencial para poder conectar cosas individuales. En mi opinión. Eh, los dispositivos IoT no son más que dispositivos inteligentes, es decir, es un dispositivo electrónico embebido en el que se puede conectar a otros dispositivos a través de ethernet, de Wi-Fi, de bluetooth o de otro tipo de comunicaciones, como por ejemplo gsm o nfc. Las principales diferencias de los dispositivos IoT con los dispositivos embebidos clásicos es que se utilizan por ejemplo en la industria es que, bueno, pues eh, antiguamente se utilizaban todo con, con redes industriales y unos protocolos de comunicación industriales y normalmente no estaban eh, eh, enfocados a lo que es la, la transferencia de datos y el uso eficiente energético con lo que normalmente los dispositivos IoT, pues bueno, están basados en comunicaciones inalámbricas para transferir datos entre diferentes máquinas, incluso a varios kilómetros de distancia. Bien, esta gráfica que veis aquí os muestra eh, los, eh, la cantidad de dispositivos eh, IoT y, es, y como veis, pues bueno, pues tiene una, un crecimiento claramente exponencial, con lo que, bueno, pues esto es una evidencia de la importancia eh, de lo que es el internet de las cosas y con lo que es vital poder eh, aprender a interactuar eh, con este tipo de dispositivos. Si observamos lo que es la cuota de mercado, pues bueno, pues eh, vemos que existen diferentes aplicaciones de IoT, la que claramente pues lo que serían las ciudades inteligentes en este caso, o las, lo que serían las aplicaciones industriales o en el ámbito de, de la salud o teléfonos inteligentes, bueno, pues son las que ocupan la mayor cuota de mercado, pero bueno, también se espera que otras, otras áreas como por ejemplo vehículos inteligentes, dispositivos portables y demás, pues bueno, pues lógicamente crezcan también, ¿vale? La, los dispositivos IoT eh, suelen utilizar redes inalámbricas para transmitir datos, dependiendo de la aplicación, la distancia entre lo que es el transmisor y el receptor puede ser significativamente diferente y también pueden hacer uso, en algunos de los casos, pues, de, de una infraestructura cableada. En este caso eh, podemos encontrar, por ejemplo, una, una WAN, que es una, una red amplia, eh, eh, por sus siglas en inglés, que permite transmitir la información a grandes distancias utilizando pues, por ejemplo ethernet o una red celular. Para medias distancias utilizamos normalmente una WLAN, ¿vale? que es una red local, de forma que, bueno pues, esto se utiliza por ejemplo con las conexiones wifi y para lo que son cortas distancias normalmente este tipo de aplicaciones están orientadas para la comunicación entre dos dispositivos y esto utiliza una, una infraestructura que se conoce como WPAN, vale, que es una, una red personal de corto alcance y que, por ejemplo, en este caso la, la comunicación bluetooth eh, entraría dentro de este tipo de redes. Bueno, pues todo esto aprenderemos un poquito más de, al respecto de este tipo de tecnologías en lo que es la segunda parte del curso. Bueno, cuando un dispositivo IoT transmite datos a un servidor externo, pues estos datos eh, los utilizamos para visualizar cierta información. Pues bueno, pues que sepáis que existen muchas compañías que ofrecen estos servicios de publicación de, de datos, de visualización de los mismos y eh, pues bueno, pues admiten los protocolos que típicamente se utilizan en aplicaciones IoT, los menciono aquí ahora, pero bueno, son MQ, MQTT y, y HTTP, por ejemplo. Entonces, este tipo de, de empresas, pues bueno, pues existen muchos tipos de, de opciones que, que podríamos utilizar a la hora de poder publicar con, con internet de las cosas, ¿vale? Nuestra propuesta es trabajar con una plataforma que se llama Things Board, ¿vale? Es una plataforma de código abierto que ofrece servicios gratuitos hasta una cierta cantidad de datos de los que transmitamos y que, bueno, pues en general cualquier de, de las otras plataformas que, que os muestro aquí, bueno, pues os van a ofrecer servicios para lo que digo, almacenar datos, visualizarlos, crear un, control, un panel de control para poder organizar vuestros dispositivos, eh, algunas cuestiones, aspectos de seguridad y demás. Bien, en esta presentación os he hecho una breve introducción a lo que es el IoT, vale, eh, con esto pretendo que simplemente conozcáis eh, la terminología que, que se utiliza en el ámbito del internet de las cosas y espero veros en el siguiente vídeo, muchas gracias.